Están todos los vecinos, como verás, muy contentos y los chicos más. Somos un barrio nuevo, tenemos 5 o 6 años. El puente va a llevar el nombre de Pedro Velomo lo cual este, siempre vamos a estar agradecidos por el puente que nos hicieron. Acá intervienen tres elementos muy importantes para desarrollar el nuevo futuro de las comunidades. Empresa, comunidad. Familia, ¿no? Hemos sido invitados por el centro vecinal a hacer un reconocimiento a nuestro padre. La verdad que ha sido, desde el primer momento, un compromiso que él había asumido con el barrio de aportar este puente para el acceso al barrio. Es una piedra basal que da comienzo a todo y me parece una propuesta espectacular. Está la parte humana que hay que hacer, prestarle atención y después de, de, de, de tanto encierro es lindo que empiecen, empecemos a salir y a participar de cosas comunitarias